Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y sí, tengo voz de dormido porque me acabo de levantar hace un ratito nada más Porque quería traerles esta información que es del día 11, en realidad es vieja Pero tiene que ver con la actualización 1.12, bien La actualización 1.12 que va a estar en el Common Test No en el Super Test Ni en el Sandbox En el Common Test, o sea, en la prueba común Prueba que cualquiera de ustedes puede descargarse eh, y voy a estar dejando el link, como siempre hago, en la descripción del video para que puedan eh, probar estas nuevas mecánicas que tendrá el juego en su próxima versión. La que saldrá dentro de muy poco tiempo. Vamos a leer un poquito lo que nos dice la gente de Wargaming. Dice, comandante, lanzaremos la primera La primera común de la actualización. La prueba común será. La prueba común de la actualización 1.12. En esta actualización continuaremos con el reequilibrio y las mejoras al rendimiento de batalla de cuatro vehículos premium de nivel 8. Lo que serían STG. Lo que sería Ward. O sea, si tenés alguno de los dos, es lo mismo. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre, para aquellos que no sepan, entre el STG y el WARD? Bueno, la diferencia básicamente pasa por el camo. Por, por el camuflaje. O sea, por la pintura. ¿bien? O sea, por, el, por la parte externa, en lo exterior solamente. Después. En, eh, eh, digamos, en funcionamiento, por decirlo así, eh, serían exactamente iguales. Eh, después el T-26E4 Super Purging, este americano de tier 8, mediano, supuestamente mediano, pero antes funcionaba como pesado. Hoy en día ni, ni, ni como eso, ni como otra cosa, porque le entra todo. A veces rebota un par de tiritos, pero digamos que los vehículos que tienen un buen blindaje no estarían pasando su mejor momento en esta etapa de World. Sería una etapa oscura para los, los, los vehículos con supuesto buen blindaje Porque vos tenés un Super Pershing, pero te agarra cualquiera de tier 9 que tiene una penetración con hit de 3.40 Y te pasa de lado a lado, brother Es así eh, Después el STA, este es japonés de tier 8 eh, Que la verdad es que no se ve tanto en el campo de batalla eh, No se estaría viendo tanto Y después tenemos el T-34-3 que tampoco se ve tanto bueno, eh, entonces esos son los vehículos que estarían eh, siendo mejorados, por decirlo así, ¿eh? siendo bufeados, ¿no? Porque los van a mejorar a estos cuatro los van a mejorar. No, no es que lo, no no se viene un nerfeo, sino un buff feo. Eh, ingreso a una nueva fase 15 vehículos dice más de 15 vehículos premium de nivel 8 y van a mejorar eh, o sea para finales de 2021 ¿no? o sea esto van de a poquito paso a paso etapa tras etapa mejorando pero para finales de 2021 piensan haber mejorado unos 15 vehículos premium nivel 8 que están algunos muy muy muy desfasados pues son vehículos antiguos que necesitan que los toquen un poquito porque cada vez van saliendo vehículos nuevos y al salir vehículos nuevos los que son más viejos y no son tocados y salen más nuevos, nuevos, nuevos, los viejos fíjense que cada vez quedan más lejos, ¿entendés? Entonces, bueno, no, es complicado. Implementaremos los cambios de equilibrio en varias etapas. En la actualización 1.2 mejoraremos las características de esos que dijimos recién. Ya lo hemos probado en el supertest, ahora los invitamos a unirse a la prueba común, eh, a usar estos medianos reequilibrados y a compartir sus opinions. Veamos cada vehículo por separado. Acá está, me gusta. Vamos a analizar One for One. El STG o el Ward, que es lo mismo, dijimos. ¿Ves? Eh, tiene como este cosito, bueno, esta pintura. El STG no tiene eso. El Ward, sí. Tendrá una mejor estabilización. O sea, presta atención si vos tenés el STG o el Ward. Porque esto va para vos. Tendrá una mejor estabilización en su cañón. Mayor cadencia de fuego. O sea, disparará más rápido. Y mayor potencia en su motor. La potencia del motor no estaba mal. O sea... Estaba la de un mediano. Un poquito pesa Un poquito, pero bueno, mejor. Eh, cualquier bufeo, bienvenido sea. También eh, aumentará su BPM. Esto sí era un, un, un pequeño hándicap, Un pequeño problemilla, por decirlo así. Porque tardaba un poco... 14 segundos casi en, en recargar. O 13 segundos sin moneda. No sé cómo que ugh, Está bien, que pega bien, que tiene un buen daño, pero... Nunca más, eh, nunca está de mal de más. Eh, Incluso cuando dispare proyectiles HE eh, okay. Gracias a estos cambios será más eficiente en la segunda línea de fuego Y será una fuerza aún más peligrosa en el Frenchie eh, bueno, acá vemos tiempo de recarga del cañón Le van a bajar un segundo el tiempo de recarga El daño medio por minuto quedará en 1800 Le suben 130 La potencia de motor quedará en 450 La potencia específica quedará en unos 16,1 eh, Fíjate que antes estaba que Unos 15, más o menos, unos 14,9 ¿no? eh. Dispersión del cañón en movimiento de rota de chasis Se la bajan en 0,02 Un poquitito, un, un chiquitín Podríamos decirlo así Vamos con el super purging eh, le mejoraremos notablemente su estabilización de cañón y la velocidad de rotación de la torreta Este legendario tanque mediano ahora puede reaccionar más rápido a los cambios en el campo de batalla Y ser más efectivo en el combate cercano Potencia de motor, eso sí, había que tocarle porque estaba muy, muy lento ya No, no llegas a ningún lado y... Potencia específica, 14.2 Le suben 2 de 2 caballos por tener el montón. Estaban 12, se suben a 14 Dispersión del cañón en movimiento y al rotar el chasis. Eh, 0,18. Le bajan un poquito la dispersión. Y la ve velocidad de giro de torreta estará en 30 grados. Se la suben en 6. Para mí lo que habría que tocarle es un poquito el frontal que está medio tristongo. Porque como les decía antes, antes el frontal del Super Pershing te daba terror. Eh, porque era durísimo y hoy en día... Bueno, eso. Vamos con el SIKENCHI STA-2, mediano japonés de tiro 8. Eh, Reduciremos la dispersión del cañón Y el tiempo de apuntamiento del STA-2 Para que sea más cómodo de disparar con este tanque A este tanque también le aumentaremos su alcance de visión Para que divise mejor a sus enemigos O sea, más visión. Estas mejoras harán que el STA-2 Sea un vehículo de apoyo más eficaz eh, Bueno, fíjense que no es tanto los cambios que le hacen el STA-2 Interpretan que está bien como está casi Pero son cambios mínimos, ¿no? como que lo retocan un chiquitín como para que esté un poquito mejor dispersión así en metros 0,02 eh, no me parece una gran diferencia tiempo de apuntamiento 0,20 sí me parece una gran diferencia, ahí sí y alcance de visión 20 metros sí me parece una gran diferencia porque vas a llegar a los 445 metros es el rango máximo de visión con más facilidad si tienes una buena tripu y lo equipas como eh, corresponda o como quieras Vamos con el último, el T-34-3 Va a tener 1400 puntos de HP Pará, me olvidé de leer esto También reduciremos la dispersión del cañón del tiempo de apuntamiento del T-34-3 Mientras que sus puntos de vida aumentarán en 100 puntos Ahora este mediano chino podrá infligir más eh, fácilmente daño Lo olvidé al revés Pero vale, lo que convertirá una máquina más efectiva Bueno, cuestión que el 34 3 bien Este mediano, eh, mediano Chinese, chino Puntos de impacto, 1400. Le suben en 100 la vida. Dispersión a 100 metros, 0.42. Eh, o sea, que antes tenía un KB2, más o menos. No sé, pues yo este no lo tengo. No, no, no les puedo decir nada de este tanque porque nunca lo tuve. Tiempo de apuntamiento, 2.5. ¿0.40 le bajan? ¿Qué estaban? ¿2.9? Pero imposible. O sea, tiene dispersión de 0.42. Tenía 0.44 y 2.9. Con razón no lo veía mucho en el campo de batalla Si no lo vas a pegar a nadie, bro eh, Bueno, continúan... Si alguno lo tiene, dígame si es bueno o es malo A ver qué onda La verdad es que no, no, ya digo, no lo, no lo tengo Tal vez tendrá que probarlo si está en la Sheriff En la cuenta Sheriff puede ser que esté eh, Por cierto, gracias a todos los que se suman los directos Estoy haciendo directos en Twitch todos los días A las 22 horas Si no hago directos porque no tengo internet O porque han cortado la luz Como sucedió eh, antes de ayer pero ayer tuve luz y tuve buena internet Así que todos los días 22 horas eh, de Argentina Por supuesto, estaré en Twitch Por si quieren pasarse un ratito a saludar eh, Y bueno, eso Se los agradeceré un montonazo um, Después, ¿qué más nos dicen? Continúan las mejoras a la interfaz Bueno, esto está bueno, ¿no? O sea, eh, algunos que usaban algún tipo de bots Por ejemplo, el Slain o algún otro Te daba la posibilidad de hacer alguna de estas cositas, ¿Ves? En batallas aleatorias, incluyendo grandes batallas y las random y las clasificatorias, perdón, eh, y las ranked quiero decir, podrán ver la cantidad total de puntos de vida que le queda a cada equipo. ¿Ves? Antes vos veías los, la cantidad de tanques que, que había capaz, pero no tenías idea de cuánta vida tiene. Entonces vos calculás más o menos que si a estos de acá le quedan 10.000 y a estos de acá le quedan 14.900, esto tan todo full vida, así que hay que tener cuidado. Ojo, hay que moverse con cuidado. También agregaremos iconos especiales a la interfaz con la lista de jugadores en las eh, batallas para indicar qué vehículos ya han sido divisados. Bueno, eso también era otra de las cuestiones que eh, estaban en los mods, ¿no? O sea, en un mod tenías esto, vos podías ver en la, con este foquito, quería decir que todos estos que tienen este foquito que ven aquí... Ya estaban eh, espoteados, por decir así. Entonces vos decís, uh, pará, me quedan un par todavía. ¿Cuáles, son, ¿cuáles no fueron espoteados? Bueno, acá está. Básicamente estos. Um, junto con el minimapa, esta mejora permitirá predecir la ubicación del enemigo con un poquito más de precisión. Si entran a una batalla nueva antes de que finalice la anterior, recibirán los resultados de esa batalla cuando termine directamente en el campo de batalla. Eso está bueno, está bueno. Eh, también estaban las ahí en el mod ese que lo pueden encontrar en WG Mods, eh, que es la página oficial de Wargaming, donde están los mods oficiales de Wargaming. Eh, eso. Y acá ves que en la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, te decía victoria ganaban en Prokorovka con el Scorpion, 36.000 créditos, no sé qué, 2.000 de experiencia, 20 bonos. Bueno, eso te va a aparecer mientras estés en batalla. Eh, hasta ahora no, no, no tenía set para que te sirva más que nada. O cuando estás sacando alguna marquita, por ejemplo, para... Bueno, si iba, tal vez la marca no, porque acá no te figura. Pero en el mod sí te figuraba ¿no? Si tenés de la marca te decía, bueno, más, más 0.5% o más 0, algo por ciento. Pero... O si no también, si estás haciendo algún tipo de misión, eh, sabiendo que, por ejemplo, si ganabas esa partida... Eh, cumplías la misión y si la perdías no la cumplías bueno, Entonces ya estás jugás más tranquilo pues ya sabes que, ah bueno, ya está listo eh, Tenía que ganar esa partida para cumplir esa misión Listo, ya está, estoy tranqui porque sé que... Esto, y no tenés que jugarte en la partida que estás justo ahora para ganarla sí o sí, morirte ahí, para ser lo mejor del mundo Porque total, ya la ganaste ya lo sabes Por último, ahora podrán especificar un multiplicador de acercamiento predeterminado Cada vez que entren al modo francotirador la cámara pasará directo al nivel de acercamiento actual Claro, eh, Last Use eh, Zoom Level. O sea, el último nivel de Zoom usado. Con Jim y el scroll, eh, Shift y el scroll, scroll, ¿no? Se dice, sí. Y la ruedita, el mouse, más, más que nada. Uh, y el Shift eh, van a poder hacer eso. Por cuatro. No lo veo, la verdad que yo no le veo la... Estamos seguros que estas mejoras harán que todos los comandantes puedan jugar de forma... La verdad que no entendí mucho esta, la última, ¿no? Si antes, con la ruedita hago tic-tic tic y pongo la mira que quiero, ¿no? no sé. Bueno, cazadores de acero ha vuelto para vos que te gusta el modo cazadores de acero y lo amás como amás a tu pareja. Feliz día de San Valentín. Me voy acordando de cosas, como estoy dormido todavía. Me voy acordando de cosas en la medio. Feliz día de San Valentín para aquellos que estén en pareja o casados, ¿no? Hace 40 años, bueno. regalaron aunque sea algo. A tu germo andá y comprar una, una rosa, algo, no sea malo. Eh, lo mismo para vos, mujer. Y regálale un, un alfajor, aunque sea un chicle, a tu novio eh, bueno, Cazadores de acero, vuelve a War of Tanks este año Nuestro modo de, tipo Battle Royale Atravesará una serie de complejos cambios de equilibrio Mejoraremos el rendimiento de cada vehículo Y también habrá otras modificaciones, ¿bien? A ver, estas son las novedades Novedades en Cazadores de acero Presten atención, reequilibrio a todos los vehículos de en Cazadores de acero Revisaremos sus puntos de vida, su durabilidad, su penetración de blindaje y otras características. De esta manera podrán elegir un tanque según su estilo de juego personal en lugar de en su efectividad en combate. Eh, bueno, sí, 50 y 50, no, 50% y 50%, porque uno elige el tanque porque está bueno, pero si a mí se me da en lo personal mejor otro tanque, uso mejor el tanque que se me da bien a mí en lo personal. Entendido, o sea, Yo sé que el tanque el Val Por ejemplo Yo sé que el Valkyrie es un buen Por ejemplo, es un ejemplo Si no, el Valkyrie es malísimo, bueno, no sé Cada uno usa lo que quiere, pero digo, por ejemplo, si el Valkyr está bueno Entonces eh, Sé que está OP, por decirlo así eh, Pero a mí se si me da bien otro Yo, yo saco el otro, pero voy a sacar el que está OP Si yo, En mis manos anda mal Me funciona mal, entonces eh, no, no, no, no sé si están así En lugar de se No sé si te conviene elegir solamente el tanque por su efectividad si a vos te sale mejor eh, jugar con otro, usa otro. Bueno. Además del motor y del compartimiento de municiones, agregaremos dos nuevos módulos internos a los vehículos, mecanismo de rotación de la torreta y ópticas. ¿Te imaginas que en random te pueda romper las ópticas? No sé, eh. Ojo con esto. Hago ojo y hago así como si estuviera pensando. Estoy dormido. Ojo con esto. Ojo con esto que puede ser... Un. ¿Cómo se puede.? ¿Cómo se puede decir? Una premonición de algo que se podría llegar a venir en el WOT real. A ver, chicos, la gente de Wargaming no hace todo porque sí. O sea, todo lo contrario. O sea, está todo recontra, hiper, mega, recontra archi. Meticulosamente estudiado. Todo con cada comita, cada cosa que hacen, está todo estudiado, ¿bien? Después, puede que salga bien, puede que salga mal, pero ellos no hacen eh, las cosas porque sí. Con lo cual, si te, te van a destruir tal vez módulos internos como las ópticas y el mecanismo de rotación. Podría ser que me estén pensando que en algún momento esto poder agregarlo al juego. Y que no solamente te rompan el... la oruga, el tanque de nafta, el cañón y bla, bla, bla, bla. Ojo, te pueden romper el mecanismo de rotación. Te pueden romper las ópticas. Hojaldre. Estaría bueno. Estaría bueno. Sería un golpecito de aire fresco al juego. En la nueva temporada, Cazar de Acero contará con la función estándar para grabar las repeticiones. Funcionara de la misma forma que en otros modos de World of Tanks Ahora podrán volver a ver Los momentos más apasionantes de sus batallas Y mostrárselos eh, a sus amigos Bueno, esto me parece una Una decisión muy acertada Básicamente por qué? Por la cantidad de arreglos que se hacían O sea, vamos a hablar sin pelos en lengua, ¿bien? Había un montón de chabones que eh, Agarraban y arreglaban Y... Vos veías como dos equipos Se unían contra vos Y tus dos compañeros y, Por ejemplo, yo y dos amigos, ¿no? Salimos. Pum. Como me pasó en directo, varias veces. Salimos ahí a hacer nuestra mejor partida, lo que mejor podamos, por decirlo así. Y después dos o tres equipos. Después salí, te das cuenta, boludo, que son del mismo clan. O son de otros clanes. Pero tipo, están todos en la misma batalla. Después pasan tres batallas y vuelve a pasar lo mismo y decís. Dale, bro. Ya. Y mandabas el ticket a Wargaming. Bueno, envíame la replay. Y pero, bro, si. si, si no estoy, no hay, No se puede grabar. Bueno, ahora sí si se puede grabar. Y la podés enviar y la puedes manejar, Así que. Por ese, en este sentido, os felicito a Wargaming. Ahora pueden permanecer en la batalla y verla hasta el final, gracias a un modo especial que funciona con el principio de seguimiento del ganador. Comenzará automáticamente cuando su vehículo sea destruido. En este modo pueden ver el campo de batalla desde la perspectiva del jugador que los destruyó. Si el otro vehículo también termina destruido, la cámara seguirá a quien haya ganado el enfrentamiento entre ambos, y así sucesivamente hasta que termine la batalla. Cuando jueguen en un pelotón... Se irán a sus compañeros... Eso me parece... bien. Que sigan a sus... compañeros sí... Al rival no sé... Porque... Se pueden... Avis Puedes avisarle a otro... Que va por un lado... Que va por el otro... No sé... Echa la ley... Echa la trampa... Yo la verdad que... Como... Hay, hay un montón que hacen eso... Viste... Por las dudas... Por las dudas brother... Bueno... También mejoraremos las estadísticas... Post... Eh, batalla... Además de su apodo y posición... En las clasificaciones post batalla... Verán los niveles del vehículo finales De ustedes y de los otros jugadores... El daño infligido la cantidad de enemigos destruidos y los iconos de las naciones unidas eh, de las naciones, ¿no? estas estadísticas estarán disponibles tanto para jugadores de pelotón como para quienes jueguen solos además ahora, perdón si estoy leyendo un poco raro hago un paréntesis, pero es porque me está doliendo un poco la muela y medio que me está matando cada vez que hablo y golpeo mi muela ahí y me está me está matando además, ahora también podrán descubrir qué jugadores usaron el anonimizador, el anonimizador. Finalmente este año cazadores de acero no tendrá su propio sistema de progreso. Pará. Finalmente este año cazador de acero no tendrá su propio sistema de progreso. En lugar de eso ganarán puntos del pase de batalla. Uh, ok. Está bueno, me gusta, brother. Para, de pensar un segundo, a ver. Y pero para, y para los tanques. No sé. Vamos a ver cómo lo, cómo lo definen, porque antes era eh, frontline, línea de frente, más cazadora cero y podías sacar, conseguías las 12 fichas y sacabas el tanque, el phase one o el, el, el objeto 700, 702, doble cañón, no me, doble 7022 o algo así, no me acuerdo ya. Pero sí, había un par que estaban ahí para, para sacarlos, o el char charfuter. Pero no sé cómo lo harán ahora, ¿no? Seguramente será de otra forma. Intercambio de fragmentos de plano Siempre es genial investigar tanques nuevos Y la forma más rápida de desbloquear vehículos Que no tienen es con los fragmentos Los fragmentos de plano reducen de inmediato La cantidad de experiencia necesaria Para investigar un vehículo Ahorran tiempo y aceleran su progreso en World of Tanks Si acumularon más fragmentos de los que pueden usar Les encantará saber que pueden intercambiarlos Por objetos en la prueba común. En la primera prueba común Como los siguientes eh... Mirá o sea, los fragmentos, o sea, los planos los vas a poder cambiar por, si tenés de más, días de cuenta premium de what, libro de tripulación y tripulantes y varios elementos de personalización. Que a mí los elementos de personalización no me interesa nada, pero eh, está bueno, ¿eh? me gusta. Todas las ofertas de intercambio en la prueba común se presentan a modo de prueba y pueden cambiar, si está claro eso. Por ahora planeamos que esta característica esté disponible por tiempo limitado y evaluaremos la demanda que habrá para intercambiar fragmentos de planos sin usar... Así que únanse a la prueba común y compartan sus opiniones si les gusta la idea eh, Esta característica podría llegar al juego de forma permanente en el futuro Bueno, participación eh, Se interrumpió el de febrero Así que todos los jugadores que se hayan registrado antes de ese momento Podrán participar de la prueba oh, Parece que no lo hice, no sé Pero bueno amigos, estas son las novedades um, Que se vienen al what. Bien, así que me parecen por lo menos Por lo menos interesantes bien, o sea, De ahí para, para adelante eh, Creo que está bueno, estaría, sería cuestión de ver cómo, cómo se va desarrollando Cómo lo van desarrollando Los, eh, los desarrolladores valga la, valga la redundancia Pero bueno, está por lo menos eh, interesante Y me gusta que le metan Actualizaciones permanentes Para que el juego no vaya Decayendo y se quede en una meseta Como le ha pasado a tantos otros juegos eh, Que andan por ahí les mando un beso, cuídense, que tengan un hermoso día de los enamorados Y nos vemos en la próxima Chau chau